La Comisión para la Reforma de la Universidad Autónoma de Zacatecas invita a toda la comunidad universitaria y al público en general al conversatorio sobre el libro Sentir y Transformar, un modelo de análisis de problemas sociales complejos de José Antonio Amosurrutia de María y Campos. Comentan el libro Humberto Márquez Covarrubias Juan Carlos Villa Soto. Francisco Javier Serrano Franco, Agustín Enciso Muñoz, Omar Espinoza Cisneros y el autor. La cita es este martes 28 de junio a las 12:30 horas en el patio central de rectoría de la UAS frente al jardín Juárez en el centro histórico de Zacatecas. Entrada libre. Congreso de Reforma. Universitaria. Construyamos la nueva Universidad Pública de México.